No podemos escaparnos. Acabemos con esto antes del ataque aéreo. Me robaste todo lo que era mío. Solo tu muerte me consolará. Solo tu muerte puede devolverme lo que me pertenece. Ella será un hermoso sacrificio para la batalla final. ¿Lo estás viendo? Será el tiempo límite para la batalla final. Este módulo nuclear detonará en el momento preciso de su muerte. Si ganas quizás todavía puedas salvarla a ella podrías gozar de un breve momento de amor antes del final y si traspasas esta línea caerás a esta altura incluso tú morirás ¡El Guardia Snake! ¿Snake? ¿Eres tú? ¡Snake! ¡Estás vivo! No. ¡Menos mal! Maril... Maril, ¿estás bien? Estás bien. Solo se te ocurre decir eso. Maril, debe de haber sido terrible. No hay para tanto. He sabido resistir a la tortura. ¿Tortura? Y a cosas mucho peores que eso. Yo también luchaba, igual que tú. ¿Eres una mujer fuerte? Luchar con ellos me hizo sentir cerca tuyo. Sentía como si estuvieses conmigo. Me dio fuerzas para continuar. Pero tuve miedo. Lo siento. No digas eso. Pero me hizo descubrir una cosa. En medio del dolor y la vergüenza, hubo algo de lo que estaba segura. Y a eso es a lo que me aferré. Esa esperanza me mantuvo viva. Snake, yo quería volver a verte. Meryl, ese es mi codec. Snake, soy yo. Buenas noticias. Meryl está bien. Perfecto. La has salvado, Snake. Bien hecho. También tengo malas noticias. Nos van a bombardear. ¡Oh, Dios! Supongo que no somos imprescindibles. ¿Cómo se puede salir de aquí? ¿Una salida? Uh, sí. Puedes usar el túnel de carga para salir fuera. Hay un aparcamiento justo a tu lado. El túnel te llevará desde ahí a la superficie. ¿La puerta de delante? No. Es una pequeña entrada al oeste de esa puerta. ¿Y qué hay de la seguridad? La he desbloqueado. ¿Con quién te crees que estás hablando? Yo me encargaré de la seguridad en tu ruta de escape. ¿Pero qué piensas hacer? Yo... me quedaré. ¿Estás loco? Necesito algo más de tiempo para despejar tu ruta de escape. Pero... Abrir las puertas de seguridad es un poco difícil. Solo yo sé hacerlo. Otacón. No te preocupes. Me voy a quedar aquí. Lo he decidido. Otacón, es un refugio blindado. Pero van a usar una bomba nuclear penetrante de superficie No aguantará Ya no me arrepiento del pasado La vida no es solo fracaso, ¿sabes? Hmm. Snake, ahora soy una persona completa Hallé una razón para vivir Bien, no mueras por mí Lo mismo digo, cuida de Meryl, ¿eh? Lo haré Ok, debo irme Te prometo hacer algo acerca de tu ruta de escape Gracias Gracias, eso suena bien creo, Otacón. Gracias, Snake. Salgamos de este maldito lugar. ¿Y Otacón qué? ¿Dónde está ahora? Ahora él... Él... Está luchando. Pero consigo mismo. Para ser el hombre que quiere. ¿Lucha por nosotros también? Sí. Y no quiero que luche en vano. Ni yo. Meril. Es Eso mucho, ¿no? Me parece que no tendremos una escena romántica. Sí, eso parece. Lástima. Larguémonos de aquí. Snake, hace muchísimo frío. Necesitas algo de ropa. Ahí está mi traje especial. ¡Deprisa! ¡La cámara de vigilancia! ¡Vaya, no hay llave! ¡Bien! ¡Tiene llave! ¡Ya está, Snake! ¡Súbete! ¡Snake, Fuck! Yeah.